7 de la mañana con 3 minutos Amigos y amigas, luego de nueve días eh, ya 10, 11 días de tensiones el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se reunió y resolvió reformar los reglamentos de los concursos para designar al nuevo Contralor General del Estado y otras autoridades. Mm -hmm. En esta sesión virtual, presidida por Hernán Ulloa, solo participaron los eh, cuatro consejeros de mayoría. Con las reformas a los reglamentos, eh, se modificaron las reglas para elegir a las nuevas autoridades. En el caso del nuevo Contralor General del Estado, deberá designarse en marzo, del 2022 se ajustaron varios de los requisitos. Por ejemplo, los postulantes deberán demostrar con documentos públicos que eh, no están inhabilitados. Además, elimina el requisito del certificado de test psicológico de habilidades y aptitudes. Ahora tendrán que entregar un certificado de no estar registrado en la unidad de análisis financiero y económico, en la UAFE. En fin, hay algunos eh, eh, cambios sobre los cuales vamos a analizar con eh, nuestros invitados. El doctor Medardo Leas, integrante de la Comisión Calificadora de la Corte Constitucional. Él fue presidente del Tribunal Supremo Electoral, un abogado constitucionalista y de reconocida trayectoria en el país. El doctor Darwin ex exsecretario general del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Sean ustedes bienvenidos, buenos días. Partiremos con una con una eh, pregunta, un poco que suena de cajón, doctor Seraquive. ¿Es legal esto frente al problema surgido y al enfrentamiento al interior de la institución? ¿Es un caso resuelto? ¿Ya esto está en firme el doctor Ulloa? ¿Qué validez legal tienen estos cambios, doctor Seraquive? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, eh, Carmen. Muy buenos días, Andrés. Y también muy buenos días al doctor Medardo Leas. Mire, eh, todavía la situación al interno es una situación bastante conflictiva. Eh, me parece que los cuatro que están de mayoría, aunque el procedimiento que lo hayan realizado, esté, digamos, amparado en normas legales, porque de lo que he verificado es así, pero sin embargo todavía queda ante la ciudadanía un sinsabor sabor de cómo se hicieron esa, esa, esa nueva mayoría. También lo otro sabemos o, o se conoce, se escucha y se ve también de lo que sucede y la, de las noticias que nos dan que esa nueva mayoría también no es que es una mayoría digamos totalmente autónoma o independiente. También se, se, se ve que hay, hay una reconfiguración de fuerzas a lo interno de ese consejo, pero reconfiguración de fuerzas de, digamos de partidos y movimientos que, que presuntamente irían a, a, digamos, a dominar esa nueva mayoría, no, no, digamos, en el ámbito de lo que los ciudadanos quisiéramos que sea totalmente independiente. Y segundo ya, lo que tiene, y tercero, perdón, lo que tiene que ver ya con los concursos en es sí. El concurso, por ejemplo, de Contralor era un concurso que ya estaba en marcha y cambiar las reglas de juego en marcha y digamos que ya están en marcha es un poco complicado porque se pueden afectar derechos de quienes están eh, concursando y eso hay que tener muchísimo cuidado porque pueden caber... aunque, aunque todavía no fueron convocados no fueron convocados los participantes no claro eh, este claro pero las comisiones ciudadanas que se conformaron para esos para esos concursos eso habrá que verificarlo bien para evitar de que eh, durante el proceso ya de designación puedan este, ser eh, entorpecidos o, o puedan caber acciones constitucionales. Ya sabe de los postulantes que quienes se sienten perdidos inmediatamente hacen uso de estas garantías para poder, eh, digamos, eh, parar el proceso o entorpecer el proceso. Entonces, es un tema que hay que verificarlo bastante bien, porque como digo, cambiar normas eh, o los procedimientos cuando ya el concurso esté en marcha, es un poco complicado y no se, lo debería, no se lo debería hacer. A mi juicio, debería todo el proceso, como, tal cual como usted, debería volver a cero y volverse a empezar, inclusive llamando a la conformación de los nuevos comisionados ciudadanos, porque en este momento estaba para conformarse la Comisión Ciudadana que llevará a cabo el concurso de oposición y méritos para la designación del Contralor. Entonces, aún esas comisiones ciudadanas no sabemos Digamos, eh, digamos, la discusión que, que existe y lo que se conoce es que esas comisiones ciudadanas habrían sido permeadas de algunos lugares y sería bueno de que aún ese proceso empiece de nuevo. Doctor Oleas, ¿qué hacer frente a la urgencia que tiene el país también? Desinstitucionalizado eh, el, el Ecuador cuando no se designan a las principales autoridades, ahí está el defensor del pueblo, el defensor público... El, eh, la renovación en el Consejo Nacional Electoral tenemos el eh, Contralor General del Estado pese a ello, pese a estas urgencias no hay respuesta, doctor Oleas, bienvenido, buen día Bien, Muy buenos días Carmen, entonces al doctor Sierakive El problema de fondo es que el diseño para estos concursos no es el más adecuado, es muy complicado tiene una serie de diseños que no, eh, que no permiten manejar un proceso en forma oportuna, profesional, técnica, sino que todo busca politizarse. Yo cuando vi que había 400 veedores, dije, uy, uy, uy, ¿y dónde irán a entrar tanta gente a verificar los procesos? ¿Cómo irán a ser 400 veedores para eh, vigilar que todas las cosas se hagan bien? Las comisiones ciudadanas, ¿quiénes lo conforman? Ciudadanos que a lo mejor no tengan ningún conocimiento ni experiencia en derecho administrativo, que deberíamos por lo menos tener ese conocimiento para calificar las preguntas que van a presentarle a los candidatos. Pero veo que la cosa técnicamente no funciona tal como tiene el diseño y además la política. Eh, la asamblea nacional no quiere perder con la mayoría compuesta por el lunes o social cristiano y un grupo de pachacute La posibilidad de poner contralor a fin a sus intereses Por eso van a llamar a juicio político Dicen que solo a los cuatro de la nueva mayoría, no a todos, otro grupo quiere que se vayan todos Pero tal como están las cosas no tendremos contralor ni este año ni el próximo porque hay que recordarles que en febrero del próximo año se eligen a los nuevos miembros. Entonces, un concurso eh, que puede ser manejado adecuadamente puede verse interrumpido por los intereses de los nuevos consejeros, por más que el proceso haya avanzado. Entonces, yo lo que le veo ahí es un problema ya más institucional, político, que tiene que cambiarse. Yo creo que nació muerto el Consejo de Participación Ciudadana y va a terminar muerto. Y si no damos una solución constitucional adecuada, el país seguirá en la incertidumbre de que eh, con miles de casos de corrupción no tengamos luz el que eh, le corresponde vigilar precisamente los recursos del Estado. Pero la situación del Consejo de Participación Ciudadana, a mi criterio, no tiene solución alguna. Doctor Serakí, el tema es que en estos, en estos problemas que enfrentamos, Um, y finalmente se impone una solución política, incluso no sé si podríamos hacer una comparación con el Consejo de Participación Transitorio era una situación complicadísima y finalmente se buscó una salida en este contexto también eh, ahí parece una influencia según algunos eh, expertos efectivamente del gobierno y si es así, pues bueno, también hay intereses entonces políticos de parte del gobierno para de alguna manera pues no sé, tener... Eh, su, su huella dentro del Consejo de Participación y en la elección también de autoridades. En definitiva, entonces, la salida no debería ser también esa, una salida política. Mire, Andrés, eh, gracias por la pregunta, me parece muy interesante. Una cosa es que uno le intente meter la mano al Consejo de Participación Ciudadana a una institución que debe ser independiente en el proceso de designación de autoridades. Si la Constitución de Montecristi dijo o oh, la intención, la buena intención, si se quiere, que tuvo el con, eh, la Constitución de Montecristi, de que la designación de autoridades se la haga con participación ciudadana, es precisamente para que los partidos, los movimientos políticos, o quien ejerce el poder, no le pueda meter la mano a las autoridades que van a controlar los recursos y la gestión pública. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que se le quiera dar una salida política, como, como por ejemplo ocurrió en, el, en agosto del 2018 cuando se llamó a una consulta popular para preguntarle al pueblo ecuatoriano si estaba de acuerdo en crear un consejo transitorio que durante un tiempo evalúe a todas las autoridades de control que designó el mismo Consejo de Participación Ciudadana años atrás y que esas autoridades de control habían sido designadas a gusto y paciencia de quien en su momento el expresidente Correa ejercía el gobierno y ejercía el control de todas estas autoridades, que, si a, que en definitiva no controlaban nada. Por eso es que el pueblo ecuatoriano tuvo que tomar una decisión en ese sentido. Pero un Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Consejo Transitorio que además asumió las facultades del Consejo de Participación Ciudadana para que evalúe a todas estas autoridades de control, y que en caso de corresponder, Declares eh, declare cesados y que designe a sus a sus reemplazantes en el tiempo que quedaba y para eso tuvimos creo que un año cuatro meses pero ese, es, digamos, ese fue el procedimiento que se dio para poder salir también porque recordarán ustedes que cuando llegó el presidente Moreno también tenía este problema y que el consejo de participación ciudadana de aquel entonces estaba premiado por quien había ejercido la primera magistratura en, durante diez años que era el expresidente Correa, y había que darle una salida, y la salida en ese momento lo hizo a través de referéndum presentado por el expresidente Moreno. Pero eso no quiere decir que el presidente Moreno tenía el dominio, o además este, mandaba en el Consejo de Participación Ciudadana, el, el transitorio, en el Consejo Transitorio quienes decidían eran los siete consejeros, y ahí no había una mayoría, no había mayorías ni minorías, Ahí habían siete consejeros que tomaban las decisiones que, que consideraban que eran las mejores para el país en su momento. Una situación bastante complicada, pero lo que trató de hacer el Consejo Transitorio fue lo mejor posible en medio de todas estas circunstancias. Y ahora vemos que la cosa, las, la cosa no es tan fácil. Miren en este momento cómo estamos de complicados. Por eso es que el mismo doctor Trujillo, César Trujillo, que presidía el Consejo Transitorio, dijo después de pocos meses de haber sido designado presidente, que el Consejo de Participación Ciudadana tenía que haber tenía que eliminarse, por, porque es un consejo que, que acumulaba demasiado poder en el proceso de designaciones, y que después de haber analizado todos los procesos de designación, para poder evaluar a estas autoridades, recordarán que había un parámetro que se llamaba legitimidad del cargo, es decir, cómo esa persona llegó a ser designado miembro o miembro o titular de esa institución. Y ahí habíamos analizado todos los procesos de designación, primero de designación de los comisionados ciudadanos, que no eran tan independientes, luego quienes fueron designados por las funciones del Estado para que llevaran a cabo los concursos y luego la designación. Y ahí nos dimos cuenta que todos y cada uno venían ya, digamos, debajo el brazo con la persona a quien tenían que designar. Y se hacían los procedimientos y se acomodaban de manera que ya la persona que había decidido en algún lugar, quien ejercía el poder en ese momento, quien vaya, esa era la persona que iba a ganar. Y por eso es que la gran mayoría no pasó ese, ese, ese, eh, eh, ese parámetro de legitimidad del cargo. Con toda esta experiencia, entonces sabíamos que un consejo de este, manejado de esta manera no podía seguir existiendo. Okay. Por eso es que nosotros, solo para terminar, mire... Sí. Luego que terminó el Consejo Transitorio, inmediatamente, el, lamentablemente el doctor Julio César murió, pero iniciamos, decidimos continuar en este proceso para reinstitucionalizar el país, para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, pero los mismos partidos políticos claro. pre, eh, que están en la Asamblea ahora, que se disputan la dirección del Consejo de Participación Ciudadana, cerraron filas para no eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Y ahora... Ellos quieren darnos la solución, yo le veo bastante difícil. Yo creo que la única solución puede provenir desde la ciudadanía, más no de los partidos políticos que, a mi juicio, se han convertido en enemigos del propio pueblo ecuatoriano. Doctor Aleas, me gustaría su opinión sobre este particular, a propósito de ver alternativas sobre cómo salir de este embrollo, que para variar eh, siempre enfrentamos con algunas decisiones políticas. ¿Cómo hacer? ¿Este es un tema técnico, eso es un tema político o es una mezcla? ¿Por dónde ir, doctor? Bueno, las soluciones ya se vienen planteando. Lo que se está analizando con un grupo de ciudadanos no políticos y no gobierno es estructurar eh, un sistema que nos permita tener una nueva constitución en base de la estructura que tiene la constitución de 1998, haciéndole algunos cambios, haciéndole algunas adaptaciones acordes a las necesidades y realidades del país, porque la actual constitución definitivamente no funciona. Y dentro de esa, como ya se pasa a las atribuciones de la designación, a lo que sería el Congreso Nacional, que sería el nombre, si se pone una nueva constitución, poner una disposición que diga que, cómo se manejan los concursos, porque el concurso tiene que ser profesional. Primero, tiene que tener un reglamento donde se establezcan los requisitos mínimos, después quién es el que maneja y califica las preguntas que son la, que son la base del mismo, a efectos de de darle una calificación, pero fundamentalmente la designación, la nominación de los candidatos, porque aquí, por ejemplo, se abren las puertas para que cualquier persona pueda ser designado como candidato, y cuando se abren las puertas de una manera tan general, claro, los que van a ganar son los, eh, los apadrinados por los partidos políticos que quieren el control total. Por ejemplo, aquí en el reglamento que nosotros estamos pensando, se busca que solamente sean las personas jurídicas reconocidas, llámese colegio de abogados, colegios profesionales. ¿Por qué no pedir que las ternas para contralor provengan del colegio de economistas, del colegio de contadores, del colegio de auditores? Porque deberíamos pensar en un profesional, no un político para el manejo de bueno, la... A, ahora le interrumpo, doctor Oleas, porque se aumenta en ese reglamento que fue aprobado por, por la mayoría del Consejo. Eh la ingeniería civil, ingenieros civiles de ingeniería en minas de, y petróleo de ingeniería ambiental bueno diciendo... eso, es, eso es un poco alejado pero a ver, ¿cuál, cuál es el, el otro punto de fondo? nuestra estructura constitucional hace que eh, se le otorgue todo el poder a una sola persona al contralor. por eso estamos pensando no mejor cambiar también y poner un tribunal de cuentas para que no sea una sola persona la que tenga el control sino sean varias personas porque ya vimos con el caso de Polis, le nombraron a Polis, Polis nombra a su y nombra a todos. Y él es el que con el dedo acepta o no que un caso eh, emblemático tenga o no una postura de la constradoría emitiendo, por ejemplo, glosas. Él decía, a este le glosas, a este no. El país no puede vivirlo a través de eso. Se entiende que el control tiene que ser profesional y descentralizado. Entonces, juzgado de cuentas en cada provincia... ...tener ahí representantes totalmente independientes... ...que no puedan ser manipulados... ...entonces lo que se debe buscar es de eso... ...y no solo el nombramiento de una persona... ...porque una persona por más... ...solvente, profesional... ...seria... Eh, ...con buenos antecedentes... ...va a recibir la presión política permanente... ...porque recordemos que aquí el problema de fondo... ...es que los señores de UNES... ...quieren a rajatabla poner ahí un contralor... ...para que no le sigan engrosando. ¿Por qué? Porque tenemos escándalos, por ejemplo, el caso de Coca-Cola Sinclair. Más de 2 mil millones de, un, de una central hidroeléctrica que no funciona, que se lleva el río Napo. Alguien tiene que responder, pues. Pero para eso está la Contraloría. Entonces, lo que quieren es evitar eso. Entonces, yo creo que hay que pensar un nuevo diseño institucional que impida que toda la carga, la responsabilidad vaya a una sola persona, y así nosotros podamos estructurar un sistema de control adecuado, porque hay, hay, hay procedimientos que ya se han inventado en el mundo. Por ejemplo, les doy uno. Eh, en Colombia tienen una oficina donde hacen eh, eh, investigación de los costos a todo nivel de los productos que compra el Estado. Ahí no hay cómo poner sobreprecios, porque ya saben que si vamos a medicina una pastilla cuesta tanto y no puedo venderla al doble. Pero aquí no se hace nada. Aquí la pelea es proponerse al hombre de confianza, al hombre que me garantice que no me va a emitir una glosa. Y eso es el absurdo más grande. Entonces, como vemos que la clase política está en una corrupción alarmante, tratando de proteger sus intereses, lo que vamos a ver es si por el lado de la sociedad civil logramos estructurar un sistema para que vía consulta podamos estructurar una asamblea constituyente a la cual se le dé parámetros como el que le digo, porque también, como en la Asamblea Constituyente se establece el, el, el estatuto de cómo funcionará, si ¿Sí cómo como ponerse una asamblea de 40 personas de primer nivel que hagan este cambio constitucional que tanto requiere el país, ¿Sí ya con otra visión, con visión del Ecuador, y no con la visión política tradicional corrupta que lamentablemente hemos tenido en los últimos años. Claro, es innegable la, la necesidad de cambiar el, el sistema, el modelo, pero como... Usted ha referido, doctor Olea, se requiere una reforma constitucional. Mientras esto ocurra, eh, vamos a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Cuál es su criterio sobre estos cambios, doctor Serakive, que se introdujo en el, en el reglamento? Eh, el, el tema de los postulantes, el tema de un equipo de catedráticos que va a realizar las preguntas, la rendición, además de, de pruebas que se le hará ante el equipo de, de catedráticos y va a ser transmitido en vivo eh, mediante las plataformas del Consejo de Participación Ciudadana. En cuanto al examen práctico, dice el reglamento, el postulante deberá resolver un caso hipotético relacionado con las funciones de Contralor General del Estado, el puntaje final del candidato será el promedio del puntaje asignado por cada miembro del equipo de catedráticos. En fin, mientras ocurra ese cambio de fondo que requerimos, ¿cuál es su criterio sobre estos cambios al, al reglamento que se introdujo en el Consejo de Participación Ciudadana, doctor Seraquive? Bueno, los cambios me parecen bien. O sea, van en la línea de tratar de mejorar de lo que se intentaba hacer. Ahora veamos cómo lo van a hacer, digamos, en el proceso ya de la elaboración de las preguntas y del examen. Recuerda que el Consejo Transitorio lo hizo con catedráticos y ahí hay un camino recorrido que se podría ver la posibilidad de, de implementarlo. Es decir, los catedráticos designados por las universidades, no por el Consejo de Participación Ciudadana, los mejores que considere la universidad, elaboren las preguntas el día anterior y sean los mismos catedráticos quienes designen para para dejar de lado... De que conjuntamente se... con las comisiones ciudadanas, ¿no? Claro, pero las preguntas no necesariamente tienen que hacerlo las comisiones ciudadanas, porque no. los comisionados ciudadanos pueden ser distintos, de, eh, digamos, con una formación totalmente distinta pero tiene que ser lo catedrático, es que las personas que conocen de, de, la, de la misión, de la función de la Contraloría General del Estado. Me parece en esa línea que todo, toda, toda, toda reglamentación que trate de transparentar el proceso y de verificar los conocimientos de los, de, de los postulantes me parece bien. Pero ahora también hay un problema de fondo que es lo que topaba el doctor Oleas. ¿Quiénes son las personas que se van a presentar en un consejo como el que tenemos? Ese es un problema de fondo. Porque las personas que nosotros, que los ciudadanos, quisiéramos que se presenten, personas, digamos, con un reconocido, eh, eh, con un reconocimiento público respecto de su actuación pública, con probidad reconocida, con conocimientos sólidos en, la, en, en, en el área, al menos en el área de su formación profesional. Y eso no necesariamente se puede, se puede eh, dilucidar con un solo examen. Pero, ¿qué es lo que le da a una persona que se va a presentar a un concurso esa solidez? Toda la experiencia acumulada de varios años. Pero esa persona, es bien difícil que se preste para un concurso y en un, más todavía en un consejo de esta naturaleza. Yo recuerdo que el doctor Julio César Trujillo esperaba que gente reconocida, de cualquier posición ideológica, pero sa sabemos que era proba, y que además tenía conocimientos sólidos, y ojalá que esas personas se presenten para poder de entre ellas escoger. Pero muchos, aún en el Consejo Transitorio, no se presentaban, porque la ley le obliga a presentarse a un concurso, y estas personas que digo, a veces no se someten a un tipo de concursos, y eso es un, y una dificultad que hay que ver, ya a futuro, cómo se logra solventar este, este, este problema porque quisiéramos que los mejores se presentan. Y si no es así, entonces se presentan todo tipo de personas, como decía el ingeniero Oleas, el doctor Oleas, pero y de a esos hay que escoger, o sea, no, no le queda más al consejo. Y más si es que un consejo como el que tenemos está deslegitimado. Es un problema que, que a futuro hay que resolverlo. Por eso es que nosotros, digamos, con el comité, habíamos planteado con toda esta experiencia una forma de designación, una preselección, más o menos como lo que plantea el doctor Oleas. Por ejemplo que para designar, por decir fiscal general del Estado, no es que todo mundo se presente, sino que sean varios organismos de la sociedad civil, inclusive que quienes presenten a los candidatos. Ya hacen un proceso de preselección y dentro de, de esas personas son los que se hace el concurso, para, más o menos como lo que sucede con la Corte Constitucional. Ya, digamos, hay una preselección por parte, aquí en este caso en la Corte Constitucional por las funciones del Estado, pero en el caso ya de, de un fiscal, de un contralor general del Estado, que sean organizaciones de la sociedad civil, quienes ya realicen un proceso de preselección y propongan los candidatos. Y de entre de ellos se hace la oposición para ya hacer un proceso de preselección. Porque si se lo deja demasiado abierto, en cambio... Quienes tienen los votos, quienes tienen la venia de los partidos políticos, esa persona es la que va a asignar con examen o sin examen, con, con análisis de caso o sin análisis de caso. Por eso es que, digo yo, estos procedimientos tienen que ser absolutamente analizados y desde la ciudadanía para lograr producir un cambio. Y lo otro, ya me ha preguntado eh, Carmen, ¿Qué es lo que habría que hacer en lo inmediato? Me parece que la reforma de los reglamentos era importante hacerlo, creo que lo han hecho. Yo digo que, visto cómo está el, el, la conformación del Consejo de Participación Ciudadana, ojalá lo hagan bien para tranquilidad del pueblo ecuatoriano, pero no creo que salgan, salgan las cosas como quisiéramos. Existe en este momento un juicio político de, de, de la actual mayoría, ojalá si es que se lo hace que se lo hagan todos, porque los ecuatorianos quisiéramos que se vayan todos ojalá pudiéramos que se vayan todos los partidos políticos también, pero ojalá se vayan todos, y ojalá se empiece de manera inmediata a discutir el, el proyecto de ley de tribunal de cuentas que está de más de dos años, precisamente para crear un tribunal que la responsabilidad no caiga en una sola persona. Ahora se ha introducido en el reglamento que sea un ingeniero, está bien, pero un ingeniero civil, yo creo que capacidades las tendrá, pero sí, como abogados, cuando se crean glosas, cuando el procedimiento es jurídico, le va a tener, digamos, algunos algunos problemas que puede surgirle ya en la, en, en la actividad misma de la profesión. Es como que a mí me pusieran a dirigir a los, a los, a los, a los, a los eh, ingenieros. Pero, efectivamente, un tribunal sí podría ser la mejor opción. Y eso está para discutirse en la Asamblea. ¿Y por qué no se lo discuta? ¿Por qué no se lo hace? ¿Ya? Y además empezar un proceso de reforma a la Constitución para eliminar ese Consejo de Participación Ciudadana. Pero tiene que hacerse una agenda en esa línea, pero no hay esa agenda. Ojalá que los ciudadanos empecemos a armar una agenda que es lo que necesita el país. Sí, Andrés, concluimos, por favor. En todo caso, eh, doctor Oleas, ¿cree usted que se corre el riesgo de que... Eh, lo que haga en este momento la mayoría en el Consejo de Participación pueda ser impugnado, incluso con la posibilidad de un juicio político que los destituya. No sé, es decir, todo este camino que se está empezando a recorrer, ¿cómo ve eh, con el, el panorama político que se avecina? Como le dije antes, yo no le veo solución. Este es un caos total que lo están creando precisamente eh, los grupos que tienen la mayoría en la Asamblea Nacional, a los cuales no les interesa reinstitucionalizar al país. Ellos no, a ellos no les interesa si el reglamento está bien o está mal, no les interesa si en definitiva esta Consejo de Participación pueda terminar alguno de los concursos, alguno de los tantos que están pendientes. Lo único que les interesa es la forma, el método, cómo, cómo ellos pueden poner a su hombre de confianza. Y esto hay que decirlo pública, abierta y directamente. A ellos no les interesa tener una institución que garantice el control de los dineros del Estado. Les interesa tener a una persona que eh, pueda controlar que no se han glosado después de todos los abusos que tuvieron contra los fondos públicos. recordemos que en el 2019 quisieron quemar hasta la Contraloría, y pues no, le quemaron a la Contraloría, y quemaron una serie de archivos. Esta es la triste realidad de este país. Por eso, mientras tengamos una clase política corrupta como la que tenemos ahora, que no le interesan los eh, el, el país, no le interés el Estado ecuatoriano no lograremos nada y les repito no va a haber contralor ni en el 2022 ni en el 2023 a lo mejor en el 2024 y eso es de Ripley, un país lleno de corruptos sin contralor increíble, qué contradicción ¿no? muchas gracias por habernos acompañado, siempre los diálogos nos dejan más preocupados porque parecería ser que en lugar de que las cosas se enderecen, lo que hacen es complicarse cada vez más Muchas gracias al doctor Medardo Leas y muy gentil al doctor Darwin Serakibe por haber estado con nosotros.